Un saludo especial a todos los miembros de esta comunidad. Hoy hablaremos acerca del principio 9 de un curso de milagros que dice Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Si los milagros son un intercambio, se trata de dar y recibir. Y esto es lo que tergiversa el ego, cuando el ego da algo, siente que pierde, o por el contrario, que no fue suficiente, que pudo haber dado más, que hasta pudo haberse sacrificado por alguien en una mayor medida. O cuando el ego recibe algo, siente culpa porque cree que no era para tanto, porque no se cree merecedor, porque siente que tiene que devolver el favor, porque se siente que como que queda en deuda. También ese dar y recibir se puede ver en una situación en la que si yo le echo la culpa a alguien de lo que me pasa, como estoy yo proyectando hacia afuera, creyendo que yo ya no tengo nada que ver, me libro de la culpa y entonces ya no la tengo, la tiene el otro. En realidad, lejos de ser inocente de la situación, soy la víctima. Y aquí lo que estoy realmente haciendo es reforzar cada vez más mi propia culpa. Así que dar es lo mismo que recibir. Entre más te resistas, más persiste la situación, más te molestará y más te polarizarás. ¿Cómo podemos juzgar tan duramente las personas que hacen cosas que no están en línea con lo que pensamos y seguir creyendo que no somos uno? ¿Cómo puedo ser parte de algo que rechazo tanto? Orar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. A este mundo lo rigen leyes que refuerzan la creencia en la separación. ¿Cómo pensar que yo no influyo en lo que veo? Pues bien, realmente nuestra conciencia ejerce un efecto directo sobre todo a nuestro alrededor, además generando una complementariedad a nuestra percepción, a nuestra forma de ver la vida. Pues fíjate que para que tú puedas existir, siempre se tiene que manifestar en tu vida el opuesto que te ayude a complementar. Esto hace parte del equilibrio de la vida. Y vuelvo al ejemplo anterior, si tú te sientes víctima de las circunstancias, ¿qué tipo de personas crees que vas a encontrarte en el camino? Victimarios, ¿no es cierto? Entonces, insisto, lo más importante es cuestionarnos siempre. Lo digo porque a veces vivimos eh, como dogma nuestras creencias, pero debemos pensar que no hay ni cosas ni buenas ni malas e integrar los dos opuestos. Esto quiere decir que es ir por el camino del medio. Cuando tú estás en un extremo marcado de una polaridad, surgen los problemas debido a que no concibes otro punto de vista. Así que flexibiliza tus neuronas y prepárate a vivir desde otros conceptos. Esto no significa que pienses lo contrario. Significa que pienses y sientas que puedes estar experimentando un equilibrio más saludable para ti. Por otro lado, cuando tú perdonas algo en alguien, Sintiendo que puede ser una obra de caridad porque quizás esa persona no se lo merece, es pensar perdono pero no olvido. Y perdonas porque quizás quieres demostrar que eres mejor, eres más bueno o te encuentras en un plano superior al otro. Los milagros son una especie de intercambio, por ello debemos entender que dar y recibir es lo mismo. Si tú no perdonas de verdad, no te estás perdonando a ti mismo. Un curso de milagros en su lección 108 dice un solo pensamiento completamente unificado servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindar la salvación a todas las mentes. En tanto de forma auténtica tú te perdones a ti mismo y perdones a los demás, vas a cortar millones de años de sufrimiento, vas a cortar el espacio-tiempo en el cual estamos viviendo, invirtiendo las leyes físicas, conectando más con esa conciencia de unidad y así surge la creatividad, las ideas, cada momento lo vas a vivir más intensamente y sentirás que como que tienes ahora más tiempo para hacer muchas más cosas. Hoy en día gracias a la física cuántica se puede demostrar que todos estamos unidos, se evidencia que lo que hacemos nos afecta a todos y que la mejor manera de superar el piloto automático de la separación e individualidad es liberarse de el sentimiento de la culpa y el miedo. En tanto tú des de manera auténtica amor, paz, tranquilidad, calma, perdón, alegría, etcétera, recibirás lo mismo y te sentirás en conciencia de unidad. Gracias.